Estamos de regreso en ese super programa Piso 20 y tenemos al ingeniero Juan Carlos Díaz. Garmendia. Garmendia. Somos semifinalistas, estamos entre los 38 equipos mejores del mundo. Ah, bueno, pero ya es para eso no, sí. una ganancia. ¿Cuántos, Mexi claro ¿cuántos sí. mexicanos hay? Nadie, nada más nosotros. Y además de Irapuato, un aplauso a Irapuato. ¡Uh! Este, ¿cómo está el, el concurso? Ya estamos, ¿en dónde va, se va a llevar a cabo? Eh, en Miami el 10 de septiembre son las semifinales, eh, y luego en julio del año que entra, junio del año que entra, en Los Ángeles es la, la final, la gran final. La gran final. ¿Y con qué, qué, qué, qué llevamos? Están apareciendo en pantalla las imágenes, pero sí. ese robot, ¿cómo nació la, la idea de...? Es una locura, ¿no? Eh, una empresa de dos personas, mi socio y yo, nada más, nunca habíamos facturado, apenas estábamos buscando hacer algo, y mi socio me dice, oye, ya me, me preinscribí al concurso. Dije, No, estás loco, pero ni de después de dos años, eh, llevamos casi dos años, eh, ya somos semifinalistas. Fíjate que no, no había el conocimiento completo para desarrollar esto, pero yo vi mucho talento en la región. Eh, vi quién sí podía y la idea era integrar. Entonces empezamos a buscar, se empezaron a integrar, sobre todo personas, eh, y empezó a jalar esto. Ahorita estamos en desarrollo, este, tenemos dos meses para mandar un video y cuatro meses para estar en, en Miami y son retos que te van poniendo adicionales ¿no? a lo del robot y tienes que ir mejorándolo, mejorándolo, mejorándolo en un contrarreloj, contra todo, todo o sea, contra todo lo que se está en, el, en contra tuya y tienes que irlo sacando. ¿no? Este, busca recursos? Fíjate que estamos solos realmente, todavía no se sube nadie, el robot es muy fuerte, muy poderoso, muy simpático, Estamos buscando quién le ponga su, su logo en el pecho. Ah, obviamente a cambio de, de un patrocinio. Pues si, si estás oyéndonos, si te interesa patrocinar, eh, amigos de, de, de, este, de empresas de calzado, de puede ser de cualquier cosa. De cualquier cosa. Déjame buscar entre mis patrocinadores, a ver si alguien se quiere sí, sí, poner sí. El, el logotipo ahí. de. Claro que sí. Estaría muy interesante. La verdad es que hemos hecho esto sin recursos. Eh, de la nada ha ido saliendo, se ha ido dando. Creo que Dios está con nosotros porque no lo entiendo de otra manera, encontramos a las personas ideales... ¿Qué hace el sí. robot? Fíjate que el robot se mueve, la idea es que sea controlado por otro ser humano, se pone un exoesqueleto y con este exoesqueleto lo mueve, y no nada más lo mueve, sino que la idea es que sienta lo que está sintiendo el robot a 100 kilómetros de distancia. O sea, ese es el reto principal, que toca algo y sienta si es rugoso, si está caliente, si está frío... Este, que pueda ver, oír en, en el entorno e incluso oler. Es, es un reto oler, mayor. Oler, el oler. O, oler el robot. Eso sería un... No, es, es el reto más fuerte que... Te, me comprometo a, a, a echarte, no echarte la mano porque no es ayuda, Ajá. sino a sumarme al equipo Eso. y hacer lo que tengamos que hacer para que este, nos traigamos el primer lugar. Mucho Todo resto. es tu trabajo, nosotros somos el nuestro y la gente que nos está viendo el, el, el, el suyo... Y vas sí, a ver es. que primero Dios... Y si Dios está... Dios está. Cree, créeme que, que no hay por qué dudar.